Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Nadie cree porque no lo ve, se lo digo yo que era igual que usted Yo decía quien contra mí solo estaba él Luchando mis batallas para que el enemigo no pueda vencer Me creían mejor, yo lo sé que no necesitaba de nadie Esto es suficiente, pero nada llena ese vacío que se siente Y él llamándome, y yo haciéndome delincuente Estaba perdiéndome, creyendo estar bien Los chavos mujeres, los problemas y yo diciendo amén Como si así limpiar es más que le hacía a quien Salía para la calle a calentar, infiel Un día tocó mi mano y me sentí tranquilo, no encontraba que comparar su cálido abrigo pregunté por qué yo si no lo he merecido Y me dijo, tú eres mi hijo y a ti te he elegido Y ya no quiero soltarme de su manto Escucha lo que te canto Soy imperfecto pero sigo al santo La vida me cambió, de alegría en mi llanto Y ya no tengo temor y puedo decirle en su nombre yo digo que quien me para con Dios? Nadie me para Yo tiran la mala y a los médicos la misma vara De lo negativo, después de la sala Hoy puse a Dios en el centro Ya tengo listo el pico y la pala Construyendo, edificando cara. Ama a mami, Dios, repara cuando llegué adentro no hay nada que lo separa que puedo decir si yo te contara? Mira lo que hizo conmigo Y todavía tú lo comparas Tú dices que dispara Que tiene chavujitos te repara Que no necesita las cosas que tara No te das cuenta que eso no te sana Que a nada llegará Y que te están matando con tu misma bala, nigga. Adiós la gloria, bro Yo también estuve en tus zapatos Y es difícil Que cambie La gente Lo que piensan, pero... La más que Dios te da no te la da nadie Y en él es en el único que tienes que creer Oye Busca el Dios El tiempo está cerca Ya casi viene y se está acabando el tiempo Suena es TikTok TikTok Se acaba el tiempo Busca de Daniel es príncipe, es Daniel de Dios y Ray de Dios también. Dios yeah. lo bendiga, hermano. Amén.